Lo que les voy a presentar el día de hoy corresponde a la visualización del presupuesto de la Nación para el año 2021. Para entrar al visualizador, simplemente lo que tenemos que hacer es entrar a la página de la Biblioteca del Congreso Nacional. Pinchamos en el icono Visualización del Presupuesto de la Nación 2021. Esto nos va a llevar de inmediato al presupuesto total de la Nación. Así tenemos eh, la, la participación que presenta cada uno de estos ministerios en el presupuesto nacional, así como también los montos asignados en el presupuesto a, a cada una de estas partidas. Nos permite también a encontrar la evolución reciente del presupuesto para el año 2012 hasta el año 2021 en términos nominales. Entonces, una de las características que nos ofrece esta visualización es que permite también obtener, obtener los datos en términos reales. Y así, por ejemplo, ¿ah? para el año 2013 que encontramos que eh, el presupuesto asignado por los parlamentarios eh, era cercano a los 32 billones de pesos eh, con respecto a los 65 billones de pesos eh, del año 2021, en términos reales podemos ver cómo varía y cómo varió el presupuesto entre esos años. También nos permite conocer la variación anual eh, eh, en el presupuesto en términos reales, así como también en términos nominales. Así, por ejemplo, entre el año 2020 y el año 2021, vemos que el crecimiento que ha tenido el presupuesto es cercano al 15% entre los presupuestos aprobados por el Congreso. Una de las características que también nos permite el visualizador es indagar en cada uno de los ministerios o en algún ministerio que nos interesa. Así, por ejemplo, si tenemos alguna institución en particular y quisiéramos averiguar ¿Cuál ha sido la distribución que, o, o el gasto que se le ha asignado al Ministerio de Obras Públicas? Simplemente pinchamos en el Ministerio de Obras Públicas y eso nos entrega el, el análisis de los distintos capítulos que conforman el Ministerio de Obras Públicas. Podemos ver tanto los montos asignados eh, en el presupuesto 2021, así como la evolución en términos reales. Entonces, vemos que, por ejemplo, para el año 2021, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas crece en un... Eh, en 27,17%. Eh, quisiéramos también, de alguna forma, conocer cuál es el gasto, por ejemplo, en uno de estos capítulos. Si pinchamos en la Dirección General de Obras Públicas, se van a desplegar los distintos programas que conforman eh, el capítulo de, de la Dirección General de Obras Públicas y también nos permite conocer el presupuesto entregado a cada uno de estos programas en este capítulo. Así también podemos ver cuál ha sido la evolución de estos recursos en en periodos recientes. Si quisiéramos seguir indagando, nos permite también ir vamos y pinchamos en la dirección de vialidad. La dirección de vialidad nos entrega los recursos asignados desde el 2002 hasta el 2021, las tasas de crecimiento ¿ah, para los años re recientes, tanto en términos reales o en términos nominales, si quisiéramos expresarlo en términos nominales, y una de las características, algunas de las cosas destacadas, por ejemplo, el porcentaje que representa la dirección de dentro del presupuesto total de la nación. Por ejemplo, para la dirección de este porcentaje o esta participación es cercana a un 2,7%. Dentro de la partida, se transforma quizás en una de las partidas más importantes, correspondiéndole a la dirección de habilidad, el 50,5% del total de recursos que se asignan al Ministerio de Obras Públicas van destinados a la dirección de habilidad. Y, a nivel del capítulo corresponden básicamente al 68,5% de los recursos que se asignan al capítulo de la Dirección General de Obras Públicas. Una vez dentro del programa de Vialidad quisiéramos conocer en detalle eh, cómo eh, se asignan esos recursos, podemos elegir algunos de los subtítulos que nos pueda interesar y pudiéramos conocer, por ejemplo, el aporte fiscal que entrega eh, el Tesoro Público a, a la Dirección de Vialidad. Y podemos ver, en términos reales, cómo ha evolucionado en los años recientes. Si quisiéramos conocer, por ejemplo, eh, no, no solamente el, el ingreso, sino que quisiéramos conocer algún gasto en particular, podemos ver el gasto en personal que ha realizado la Dirección de Vialidad en el subtítulo 21. Esta ha sido la presentación de la, del visualizador del presupuesto de la Biblioteca del Congreso Nacional. La pueden encontrar en www.bcn.cl. Muchísimas gracias.